a lo que hicimos ayer y lo que, conseguimos, a, y lo que conseguimos ayer. Durante el día de hoy pues, va a haber diferentes charlas, diferentes talleres, vamos a tener un día bastante intenso. Vamos a hacer un repaso de, del programa para ver qué, no, qué nos vamos a encontrar y un poquito qué es lo que va a pasar. Y bueno, el viernes 3 de marzo, que fue ayer el Contributor, pues tuvimos estas sesiones, eh, eh, estuvo muy bien. Vinieron 103 asistentes, que la verdad que está bastante bien. Y, eh, ...se hicieron diferentes mesas de trabajo de contribución... Con, ...con WordPress ORG directamente, con el equipo de comunidad... ...y fue bastante interesante porque tuvimos la, una mesa de WordPress TV... ...donde se subieron eh, las carátulas de todos los vídeos que durante hoy se van a grabar... ...y las cosas que se grabaron ayer y ya se subieron vídeos a WordPress TV... ...o sea que las charlas de ayer pod podéis verlas directamente ya en WordPress.tv... ...y la verdad que genial... Luego tuvimos mesa de comunidad donde se explicó bueno, pues cómo funciona todo el tema de las WorkCamp, cómo funcionan las meetups, porque estos son eventos que ustedes mismos eh, podéis eh, organizar. ¿vale? Así que se explicó el proceso para, para, todo, para cómo montar un, un evento de estas características y las meetups que son pequeñas reuniones que luego al, al final del día explicaremos cómo participar con la Meetup local de aquí de Chiclana, que nos reunimos eh, una vez al mes y luego lo explicaremos para que ya nos tengáis fichados. Eh, luego tuvimos mesas de, de desarrollo y bueno, se, se explicó diferentes métodos de cómo se programa un, un plugin. Eh, la, se hizo mucho hincapié en la parte de seguridad y se instruyó bastante en toda esta parte. Luego tuvimos la mesa de traducciones, que la llevó nuestro compañero eh, Nilo. Se hicieron dos, eh, dos contribuidores nuevos. y y luego tuvimos la parte de, de documentación y hosting y diseño las dos mesas de documentación se consiguió documentar eh, un nuevo handbook para el tema de, lo, de los administradores de administrador, los administradores avanzados y demás eh, y por último en la mesa de diseño que fue la mesa así que, más, que más gente tuvo eh, bueno, pues se explicó cómo funcionaba todo lo que es el proceso de contribuir con diseño que es un poquito más, más especial y bueno, se explicó todo este proceso y la verdad es que, que estuvo bastante bien porque bueno, se, se consiguieron meter en el equipo varias personas y la verdad es que estuvo genial así que bueno, ayer concluido el repaso de ayer voy bastante rápido porque nos pilla el toro eh, ¿qué va a pasar el día de hoy? bueno, pues el día de hoy que habéis llegado ya está en primera parte conseguido. Luego tenemos dos charlitas que nos lo va a dar nuestro compañero Nilo y luego nuestro compañero Jaime, que bueno, que está por ahí. Ah, aquí, lo tengo fichado. Y bueno, eh, una vez que eh, tengamos estas dos charlitas nos vamos a ir a la pausa del café, ¿vale? Como veis los tiempos ya no corresponden muy bien porque hemos empezado con un poquillo de, de retraso, pero bueno... Eh, nos vamos a la pausa del café y networking, que será por la sala que tenéis allí, la, las puertas de cristal. Y bueno, allí estará toda la comida, la cogemos y saldremos al patio, tenéis café, tenéis ahí dulces, vamos, eh, lo que queráis. Luego volvemos a la carga con los talleres. Si no os habéis apuntado a ningún taller y queréis asistir a los talleres, en la mesita que está allí al fondo es importante que os apuntéis, ¿vale? Porque el aforo es limitado de los talleres. Y mientras tanto, aquí en el salón principal, pues seguirá viendo charlas. Luego tenemos a de continuo hasta las 2 de la tarde, donde nos haremos la foto de familia. Y por último, la, oye, bueno, por último, y la pausa de comida y networking. Lo mismo, paramos para comer, la misma dinámica, nos vamos por allí por la parte de cristal, cogemos nuestra comida y demás. Volvemos a la carga con más talleres y después merienda. Como veis aquí las pausas se hacen para comer, que al final es importante que no os quedéis con hambre. ¿vale? Eh, a lo mejor aprended, no aprendéis mucho, pero comer os vaya harta. ¿Vale? Y, y bueno, luego ya la última tanda de, de talleres y ponencias y la despedida y cierre, ¿vale? Ya por último tenemos un after party que nos reunimos todos pues, para luego tomar una cerveza o lo que sea y ya luego anunciamos el sitio y todo esto para quien, quien se quiera venir, ¿vale? Así que nada, eh, esto es importante recargarlo, el precio por, por entrada ha sido de 10 euros, el, el coste total por persona día del evento han sido 35 euros, como veis hay una diferencia. Eh, y bueno, esto es posible gracias a que hay muchas marcas que colaboran con el evento y ayudan a que esto sea posible, que son los patrocinadores, ¿vale? Patrocinadores super administradores, que tenemos a Rayola, a Lucus y allí. <risa> tenemos a los Global Community Sponsors que tenemos a Jetpack, a WordPress.com, a WooCommerce, a Bluehost, a Wiglot. Patrocinadores administrador tenemos a Piensa Solution, a Arsi y a Sairon. Patrocinadores editor tenemos a Motif, Modular DS y Web Empresa. Y patrocinadores autor que tenemos a Desafío Digital, UCA Emprende, Mundo Funnel, Metricool, Versen y Stikermall. Y como micropatrocinador tenemos a Biciesto. Cualquier cosilla que necesitéis, hay unos chicos muy majos que van vestidos de rojo, cualquier cosa que necesitéis, ellos son los voluntarios del evento, son los que más curan hoy, eh, bueno, somos los que más curamos hoy, eh, bueno, sí. y, y la verdad es que se lo merecen todo, así que también le podéis pedir algo y darle un abracito y apoyo moral, porque eh, seguramente puede que les haga falta. Así que nada, estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis, y muy importante recalcarlo, y no me, y no me extiendo mucho más, eh, todos... ...cuando venimos, pues aceptamos un código de conducta... ...donde, bueno... Eh, ...en resumidas cuentas, mm, ...asumimos que no vamos a ser malas personas... ...ni que nos vamos a meter con nadie... ...ni nada por el estilo... ...es importante que sea un espacio de igualdad... ...donde todos estemos eh, tranquilos... ...y disfrutemos de la experiencia y de aprender... ...que al final es para lo que hemos venido aquí... ...y mm, si os sentís en algún momento incómodos... ...creéis que este código de conducta se está violando... ...oye, acude a cualquier persona de rojo... ...porque para eso estamos aquí, ¿vale? Así que nada... Muchísimas gracias, a disfrutar y voy a dar paso a mi compañero Nilo Vélez, que se va a encargar de la primera charla, ¿vale? Sí, sí. Y... y no...